Ni entiendo, presenta. <risa> jajaja hola a todos soy Mario, y soy el protagonista de este juego jajaja. Malvenido Mario, hoy tendrás que rescatar por décima octava quinta vez a la princesa champiñono Peach, porque la wea no quiere irse ya que Bowser de nuevo la tienen en en jajajaja. Joder, ¿y quién eres tú? Soy Benjamín Medrano Tobías jajajaja, ¿por qué carajos tengo esta voz? La verdad que Bowser ya la tiene jajajajaja, ja, ja, ja, ja, mierda. Bien, la casa de Yoshi, ¿qué? ¿Y Yoshi dónde está? En tuano. Silencio Luigi Culiao. Mierda. Me da flojera leer esto a jaja xdxd xd. Bien, ahora empezamos. Muere Mario jajajaja, ja, ja, ja, ja. mierda, no le achunte. Mua jaja. ahora te mataré jaja, ja, muere. Mierda. Jaja, ja, nadie puede conmigo. Mentira, te van a hacer mierda. Silencio culiao. Mierda, hola Mario, te mataremos jajaja. Ja, ja, mierda. Muajaja, ja, ja, te lo dije, ninguno de ustedes pueden conmigo, muajaja. Ja, ja. Ya cállate culiao. En las próximas partes entraré en la partida para que veamos quién de los dos es mejor jajajaja. Muajajajaja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, tú no durarás ni dos segundos Luigi, vamos a ver quién es mejor. Ya verás, cuando te a meter de mierda. En tus sueños verde culiao. Mierda. Muajajaj, entre a tubería de tubos jajajajajajaja. Lo sorprende como siempre, Benjamín Medrano Tobias jajajaja. ¿Y tú qué vienes a hacer aquí, roco culiao? Muajajaja, ¿Como que roco culiao, fontanero culiao? Silencio Man rechucha culiao. Mierda. Wajajaja, hola Mario, te mataré jajajaja, mierda. Joder maldita bala, miren esto es una vida jajajaja. Eso ya lo saben, marica de mierda. Silencio longe culiao. Mierda. Joder, para esto me llaman, porque no Luigi, o Rocco los traen para esto, chucha juego culiao. Cállate, yo soy más pro para estas cosas, por eso no me llaman, jajajajajaja. Y yo quiero jugar, así que pronto me quedaré con la princesa jajajajajajajajaja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En tus sueños verde culiao. Mierda. Solo me hace falta matar al futbolista, y termino con este nivel ya, rápido que terminemos con el juego, rápido que falta poco. En realidad, te falta más que la shuxa. Silencio pinche Pepsi man. rechugna tu madre. Mierda. Si, sí, terminamos el primer nivel, rápido que avanzamos. Muy bien, ahora hay que tocar el botón switch amarillo, jajaja. Miren, aquí está el botón de las monedas, miren, miren, miren, miren. Ya solo presiona, lo conche tu madre. Mierda, mua ja soy muy rico ja No, yo soy más rico, soy millonario y le presumo a Franco que yo tengo plata y puedo comer comida de McDonald's y el no, ja ja ya cállate, mierda. Caso y rico, soy millonario. Jajajaja. Ja, ja, ja. Mentira, yo soy más. Silencio, marica culiao. Corro como Naruto, corro, corro, corro. Y sí. ya tengo el botón amarillo para los hongos y sí. vamos a la siguiente etapa. XD Corro, corro, corro, corro, corro, corro. corro tomen esto. Jajajajaja. Ja, ja, ja. <risa> Mierda. Vuelve acá hongo de la V3RG4, a verdad, que tengo dos jajajajajajajajajajaj. Sí, por fin viniste weón, no aguantaba los chistes de Benjapit fulano Matías. Cállate, yo me llamo. Ya... ya silencio todos, voy a terminar la etapa rápido, que ya quiero rescatar a la princesa, rápido que me falta poco. En tus sueños jajaja, ja, ja, yo seré quien me quede con la princesa, ya casi me entra la conexión para entrar a la partida, jajaja, ja, ja, todo porque me robe el internet de Benjamín 777, ups digo digo 465, ja. ja, ja mierda. Ah, ah, ah, que hijo de puta, ven aquí, hijo de fruta, mierda. Bueno, ya que se fue Benja... No es cierto, todavía estoy aquí xdddd. Pues ahora no. Pero como... Así. Ah, ah, ah, ah, cabrón de mierda, esa es la forma de echar a tu amigo del canal. Sí. Chúpalo. Paren de pelear mierda, concentrémonos en terminar el juego, rápido, ya que ustedes se la pasan con sus marconerías jaja xd. Como usted diga caballo. Güee, soy un dinosaurio, calaoca pose marulete. Bien el bu... Silencio pepsiman rechucha culiao. Mierda, aean, Mario, tengo ganas de cagar mierda, -a -a. Aguanta, aguanta Yoshi, que ya casi pasamos el nivel. No, ya no aguanto más, ya sale, aean. No, -o -o -o -o, mierda, no cagues, aaaan. <risa> jajaja pero que pu... Tú callate, Benjamín. Ah, Como que Benjamín, aquí hay uno solo, y ese es... Silencio Benjamín Mierda ah, Ya me harto esta etapa, adelantaré a cámara rápida ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Mierda, cálmate Mario ah, ah, ah, ah. Si, sí, por fin pasamos la etapa a la siguiente que ya hay que terminar con el vídeo, rápido Ok Mario, espero que ahora Roco 465 no moleste con los chistes suburbanamente suburbanos. Ah, ah, ah. tu cállate dinosaurio hijo de la coca monga, no soy Roco, mi nombre es Benjamín. El que te chupa todo el pirulín. Mierda.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 si, ya casi pasamos el nivel jajajaja ja, ja, ja, no, oh, mierda, nos caímos a espera, aquí hay piso y tubo, uy, y a bajar. Ah, no, yo quería que te cayeras a ya cállate Benjamín fulano, el que le puso el mango en la mano, arre arre arre a Deja de compararme con ese verdoso mocoso de la verga, ¿cómo te atreves a compararme con el bigotudo chuchetumaré? Sí, huevón pendejo de Cat Cat, deja de compararnos, que no sabes que musilichapa Benja nunca me superará hermano cara de nalga. Yo no veo diferencia, Patu, la verdad, yo prefiero compararte con Benjamín, ya que las palomitas son palomitas. Eh. Creo que, creo que, ya casi pasas mozos, así que, así que... Sí. No sé de qué hablas, sayas, pero bueno, bueno, eh, eh, eh. Eh. Ah, ah. Por fin terminamos esta weada, faltan dos etapas para pasar a las siguientes etapas para volar, la al, así es que, que, x3, lel, vamos vamos vamos. Hola Mario, somos los peces, que haremos perder jajaja, <risa> a <risa> <risa> <risa> <risa> mierda, no le dimos, ja <risa> Jajaja <risa> <risa> peces culiaos, ustedes nunca me van a ganar rar, así que ya índanse huevones más weones que Benjamín, hijos de la chingado. No entiendo. Si todo esto es necesario, yo sí, lel, leye, lelelele, quizás, saias. Tal vez se podamos, sos. Lo que decís, sis. No podemos hacer catcat, si piripilupilu, leleleleele solacela, leele el chero roco 465 es Giovanni y me cago en la peseta, xdeleleeleeleeleeleele. Bien dicho, marulete Mwahhacks hacks hacks hacks hacks hacks hacks hacks hacks ya nos mató Eso fue muy loco papu, jajajaja, xd, si, ya termino, genial, rápido en el castillo del hijo de Bowser, jajajaja ¿Qué pasó con Benjamín? Ya no hablo más joder, esperen que, tengo mi voz esperen que, y esto ¿Estás listo para nuestra pelea? Oh, mierda Genial, llegamos al castillo, jajaja. Ja, ja, ja, ja. Ok Yoshi, espérame acá. Dale. Hola hola, xdddd. No